Tenemos una mala noticia, bastante mala la verdad, pero bueno, primero que sepáis que hoy cumple tres meses de vida y tres meses que, que llevan el santuario. Vale, la mala noticia es que estamos esperando los resultados de una prueba y han llegado y ha salido que es positivo. Es decir, tiene una enfermedad que es la artritis encefalitis caprina, que es un virus que no tiene cura. Cuando, son, cuando afecta a bebés, les provoca encefalitis y otros, otra serie de cosas que tiene ella, como espasmos y cositas así. Con lo cual, bueno, pues el pronóstico no es. Muy... No es muy bueno. Entonces, eh, ella se encuentra bien. La, la buena noticia es que ha pasado la, la fase más crítica. Normalmente no sobreviven los bebés con esa enfermedad pero ella lo ha conseguido pues básicamente porque estoy todo, todo el día pendiente de ella entonces al final con, si, si les ayudas a que coman a que todo esto, si estás muy pendiente pues parece ser que sí que tiene más posibilidades como ella en, no sabemos cuánto bueno, no, no sabemos cuánto tiempo va a vivir pero... Pero bueno, el tiempo que esté, va a estar súper bien. ¿Mm? Y nada, y bueno, pues hoy ha comido anoche, al final el tercer biberón no se lo comió. Eso no, es... no era muy bueno. Luego por la noche pues con mucha asistencia se tomó 250, que está muy bien. Esta mañana se encontrará mejor, la verdad. Se ha tomado ya dos biberones, ha estado comiendo alfaltita, ha estado comiendo heno, ha estado muy activa está jugando con los gatitos, por eso ahora, uy, ahora estoy, por eso ahora están así, que se acercan mucho, ¿eh? ¿Verdad? Y, y nada, entonces pues pues eso, vamos a... esto no es nada, esto es que me... Uribitas de estar de frío, que me lo he hecho ahí, bah, en, pues nada, vamos a... <ríe> vamos casi a juego, me podría haber puesto rosa también. Eh, eso, ahora pues lo que queda es estar muy pendientes y darle la mayor calidad de vida, el mayor tiempo posible, hasta que la enfermedad ya dé la cara fuerte y bueno pues ahí ya se verá. Pero a mí me gusta eh, estar en el, con ellos en el día a día. O sea, independientemente de esto, ahora nuestro problema no es esa enfermedad, nuestro problema es que ya tiene que comer, que tiene que estar bien hoy, mañana y pasado, con lo cual yo me centro en eso, ¿eh? Y.. Vamos para adelante. ¿Sí? Para adelante o para atrás. Para adelante. Pa Vamos para adelante. Y. Pues Tienes que ser muy cariñoso <risa> Vale, <la coge>, saco. <risa> que no puedo jugar con una bebé como ella. Y no puedes jugar con una bebé como ella. Y nada, pues. Pues eso. Violeta está muy bien Y está bien. Lo bueno es que ella no Ella no se, no se ha enterado de esto Entonces Esto es una cosa que solo está en nuestro mundo En su mundo, ella está ahora mismo No sé si está aquí en, en mi brazo O está en un pradito verde, corriendo ¿Eh? O en mi brazo es en un pradito verde ¿Eh? Es lo que sea anda mucho y bien lo que pasa es que cuando sale fuera se queda parada pero anda un montón ¿eh? ¿verdad que andas un montón? parece una lombril con este abrigo vamos a estar aquí un poco al solete que nos viene bien nos viene bien el solete ella solo quiere estar en el radiador pero el solete nos viene bien